Este 1 de mayo, Comisiones Obreras exige situar a las personas trabajadoras por encima y en el centro de las políticas sociales y económicas. Reivindicamos hoy con mayor fuerza que nunca una Unión Europea más unida y solidaria, tanto social como políticamente. Reivindicamos la negociación colectiva como vehículo esencial para la concertación social. Comisiones es parte de la solución. Reivindicamos una estrategia que sirva para salir de la crisis que implique el cambio de modelo productivo con el respeto al medio ambiente y el empleo estable y con derechos. Reivindicamos un pacto de Estado con la participación de comisiones obreras para combatir el COVID-19 y así reconstruir la estructura económica y productiva de nuestro país, garantizando que no dejamos a nadie atrás. Reivindicamos el papel de la mujer trabajadora en una sociedad más igualitaria y justa. Reivindicamos el papel de los servicios esenciales que, en presencia o teletrabajando, vertebran la sociedad y están siendo vitales para superar esta crisis sanitaria. Reivindicamos como algo imprescindible la inversión en investigación, desarrollo e innovación tanto en el sector sanitario como fuera de él. Reivindicamos los servicios públicos como un pilar esencial del estado de bienestar, que deben ser considerados un bien social ahora y siempre. Reivindicamos el trabajo como principal factor de cohesión social. Reivindicamos un nuevo modelo económico y social, cuya prioridad sean los derechos y el bienestar de las personas. Reivindicamos condiciones de trabajo dignas y salarios suficientes. Denunciamos las reformas que se hicieron para devaluar y precarizar el empleo. Reivindicamos ante el drama humano, social y económico que está causando el coronavirus, políticas públicas y privadas que atiendan sobre todo a las personas y sectores más vulnerables. Reivindicamos la puesta en marcha cuanto antes de un ingreso mínimo vital que evite que haya alguien que se quede atrás. ¿No